Apoyar la instalación del TMT en la isla de La Palma creo que es una obligación de todos los palmeros. Desde el Real Club Náutico Santa Cruz de La Palma, como sociedad civil que representamos a parte de los mismos, queremos hacernos partícipes de dicho proyecto y que a su vez sea un apoyo no solo a la comunidad científica internacional, sino también un apoyo a un proyecto que aporta muchas bondades para la isla de La Palma. Creo que es obligación de todos que ese proyecto sea una realidad en la isla de La Palma.